Niño Desde adentro, Paviguer y Don Pupilo. Lo animo como amigo para que siga sus instintos. Y aunque los errores le marquen el camino, él sigue luchando y forjando su destino. Es todo un infante con la mira hacia adelante. proponte pues tus metas, que el tiempo no es bastante y en el instante preciso. Confía en ti mismo, no en las vanas amistades que son solo un espejismo. Tú naciste solo y así has de determinar. Y no te a asombres que esta es la realidad. Una nueva sangre que él ha formado Sintiéndose orgulloso de la vida que ha creado Ha dejado las andanzas de la calle a un lado Ya solo se interesa por su necesidad Salir de la pobreza y buscar comodidad en la sociedad Enfrentando los problemas duros diarios de la vida Atento a la expectativa de evitar caer un día para encontrar la salida Mira la consigna que la descendencia da La evolución de la vida ya te enseñará Music, zona cuarta, récord del sucio gueto. Escúchala como dice: Pupilo, pupilo, aprende de la historia, ponle practica siempre y consérvala en tu memoria. Pupilo, pupilo, aprende de la historia, ponle practica siempre y consérvala en tu memoria. Con precisa hombría y maestría. Buen dialecto, buena percha Son aspectos sociales que te influyen y no te afectan Diferentes situaciones que la vida te presenta Y ante cada una hay que actuar como convenga Hoy en día es cosa seria, tener estabilidad Experimenta tu inocencia, vive el mundo intelectual Aprovecha el tiempo libre que se te pasa de afán Un proceso evolutivo, una nueva generación Que da origen a esta canción Basada en la creación, nacenas nace la inspiración Utiliza bien los sentidos, canaliza bien la razón Sin embargo, la personalidad es la que te hace diferente. Estudia constantemente para ser más inteligente. Y este mensaje, llévalo en tu mente. Llévalo en tu mente. Llévalo en tu mente. Pupilo, pupilo, apréndete la historia. Ponle práctica siempre y consérvala en tu memoria. Pupilo, pupilo, apréndete la historia. Ponle práctica siempre y consérvala en tu memoria. Y en la calle como en el río, turbulentos episodios que pasan al lado mío Y yo aprendo lo sucedido, y a todo lo que he vivido ya le encuentro un sentido Y a todo lo que he vivido ya le encuentro un sentido Y a todo lo que he vivido ya le encuentro un sentido Y a todo lo que he vivido ya le encuentro un sentido, encuentro un sentido. Este es un legado para la descendencia Yo Jitan Carlitos Vida, Vida, ¡Vida por Vida, Vida, siempre! Por siempre.